Nunca imaginó que en tan solo minutos un trágico accidente le cambiaría la vida. Era el día de su cumpleaños, aquel 17 de noviembre del pasado año, cuando celebraba junto a sus amigos jugando softball. Juan Antonio Marte, de 30 años de edad, despertó en la clínica. Hubo que amputar su pierna derecha mientras su izquierda tiene múltiples fracturas. Perdió la movilidad. Quiero tirar para adelante, quiero pararme de aquí, que Dios sí me ayude y que me ayude la gente también. ¿Cómo fue aquel día? Fue un día de mi cumpleaños, el año pasado. Eh, yo iba mi, para mi casa y esa mujer que me metió en rojo y me llevó y me batió. Y fue cosa que, que todavía lo miento yo. Porque me como quedé por la pléjica. ¿Qué dicen los medios? Los médicos no me dan que yo pueda caminar, sí, pero yo confío en Dios que Dios es poderoso. Sí, ¿A dónde tú te desplazabas ese día? Cuéntanos más detalles. Yo estaba jugando Soboe, porque yo jugaba y, y ya yo también, estaba compartiendo con los muchachos porque era mi cumpleaños. Y ya iba a mi casa, tranquilo, normal. Y esa mujer vino demasiado rápido, demasiado rápido, yo no me voy a ver ese lago, yo me batió. Ella cuando yo me batió, yo no me supe de, de mí, a los 28 días que estaba en intensivo. No sabía de mí. A los 28 días fue que yo supe de mí. Cuando ya salí de intensivo. A pesar de su realidad, mantiene la esperanza firme, confiado en el proceso contra todo pronóstico médico. Fue un accidente muy grave. Yo tengo ya un año en cama. Y cumplí 30 años ayer, yeah, me siento que estoy joven todavía, quiero tirar para adelante, quiero pararme aquí, que Dios sí me ayude y, y me ayude la gente también. Debe someterse a varias intervenciones, su anhelo es encontrar manos solidarias que colaboren con la causa. En este proceso, su compañera de vida ha sido el principal soporte. A esto nadie se adapta. A veces yo me despierto y lo veo que le falta el pie y no lo creo. No es fácil. Cuando tuve a una persona que se podía... salía y volvía y era muy... muy activo con su deporte y ya no puede hacer nada. muy Muy difícil. ¿Cómo se hacen ustedes, en Ida para poder sobrevivir económicamente? Bueno, gracias al Señor que hay gente buena, hay un amigo de Él que nos paga la renta. Y vivimos de eso, de que Dios toca a gente siempre. Simplemente eso. Más nada que... No, no, ya no nos habíamos este, movido como con los medios, o se nos ha hecho un poco difícil, pero Dios no nos deja solo nunca. Zeneida se ha dedicado al cuidado de su esposo, imposible trabajar, por lo que se mantiene de las ayudas de amigos y compañeros solidarios. Conserva las fotos con los amigos y con la fe firme. En la mesa del humilde hogar descansan algunos globos y un pequeño pastel, regalo que sus amigos le obsequiaron por su natalicio. Pero que Juan Martes recuerda como el día en que lamentablemente le cambió la vida. No, los médicos no me dan que yo pueda caminar, pero yo confío en Dios que Dios es poderoso.